Hola, muy buenas. Eh, en este mini vídeo vamos a estudiar los músculos de la mímica facial. Para ello los he agrupado en tres grupos, que como veis ahí están los músculos orbitarios. Veremos luego en otro vídeo los, eh, los músculos nasales y en otro vídeo vamos a ver los, eh, los músculos vocales. Entonces vamos ya a comenzar rápidamente con los músculos orbitarios. Como veis nos encontramos con tres músculos, lo que es el músculo orbicular. Eh, el músculo orbicular, perdón, el músculo piramidal <coughs> y el músculo superciliar eh, corrugador. El músculo orbicular, sea el primero que vamos a estudiar, está compuesto por dos partes, una parte que es la orbitalia y otra que es la palpebral. Vámonos entonces rápidamente aquí, ¿veis? Y estos son los músculos que vamos a, a estudiar. Es eh, la parte, bueno, que es el, el músculo orbicular, está compuesto por este que veis aquí, que es la, par, la porción palpebral, y luego tenemos lo que es la porción orbitaria. Bien, eh, ¿cuál es el origen de estos músculos? Bueno, pues el origen va a estar en, en lo que es el, en la zona medial, ¿vale? Entonces, el borde orbitario medial y también el hueso lacrimal. Sería el, el origen. A ver si los sacamos, ¿de acuerdo? Pues sería también el hueso lacrimal. Aquí tenemos... Eh, la porción palpebral solamente, ¿de acuerdo? Que va a tener justamente el mismo origen. O sea, será el borde orbitario medial y también el agujero lacrimal. ¿Dónde se van a insertar? Bueno, pues eh, se nos van a insertar eh, en lo que es en la piel. La piel, el entorno, nos fijaremos en el borde orbitario, pues en la piel eh, de ese entorno es donde se van a insertar. Y también se van a insertar en la placa tarsal. ¿Cuáles van a ser las funciones que, que van a realizar? Bueno, pues la porción orbitaria es la encargada de del cierre, la oclusión de los, de fuerte de los ojos, mientras que la palpebral, la porción palpebral, lo que hará será pues, una oclusión suave de los ojos. Bien, vámonos a la tabla entonces para cubrirla, ¿de acuerdo? Bien, habíamos dicho entonces que eh, la porción palpebral, ¿de acuerdo?, se va... a a originar en lo que es el borde orbitario medial. Medial lo pongo así, ¿vale? Y también en el hueso, que va a ser lacrimal. Si os fijáis, es medial. Lacrimal. Mientras que el origen, ¿dónde vamos a tener el origen? Bueno, pues, eh, perdón, la inserción. La inserción va a ser siempre en lo que es tanto la piel como... Eh, en la placa tarsal del ojo. Tarsal del ojo, ¿vale? Y en la piel, pues va a ser el ojo así, en lo que es el entorno del borde orbitario. Ponemos así, borde orbitario. Para que sea más sencillo recordarlo. Bien, pues, eh, ¿qué acción va a tener? la porción orbitaria del músculo auricular de los párpados bueno, pues hemos visto que era la oclusión ¿vale? firme del párpado ¿Vale? mientras que el palpebral, como hemos visto eh, lo que me va a realizar va a ser la oclusión suave del párpado bien como hemos dicho anteriormente sobre el dibujo, ¿dónde va a tener su origen, la porción parpebral? Pues igual, en el borde orbitario medial, ¿de acuerdo? Y en el hueso lacrimal. ¿Y dónde va a tener la inserción? Pues lo mismo, eh, a nivel de la piel, ¿vale? En torno al borde orbitario y en la placa tarsal del ojo. El siguiente músculo que vamos a, a estudiar es el piramidal o que se llama prócer, ¿de acuerdo? El prócer lo tenemos aquí, es este músculo que veis aquí, ¿vale? Bueno, pues este músculo, si os fijáis, eh, tiene su origen, va a ser contiguo ¿vale? al, eh, al, músculo, eh, occip al músculo que es el occipito frontal, ¿de acuerdo? Y esta es la región occipital, con lo cual tiene su origen, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Dónde se va a insertar? Bueno, pues lo vamos a insertar en la glabela, ¿de acuerdo? Y eh, su acción, su acción no es otra que la depresión Medial de la ceja, ¿de acuerdo? Depresión medial de la ceja. Uy, aquí está, la parte medial de la ceja, yo la voy a deprimir y este músculo, el prócer, es el encargado o el piramidal, ya veis que tiene forma piramidal, va a ser el encargado de la depresión medial, de la porción medial de la, de la ceja. Entonces nos vamos a la tabla y vamos a cubrir esto, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a poner aquí. ¿Cuál es eh, su origen? Para hacerlo fácil, ponemos el músculo occipito frontal. y habíamos visto que este va a tener varias porciones y la porción en este caso será la región frontal. Región frontal. ¿Dónde va a tener, eh, dónde se va a insertar? Bueno, pues se va a insertar en la piel. ¿A la altura de qué? A la altura de la glabela. ¿Y dónde, qué acción va a tener este músculo? Bueno, pues ya hemos visto que va a ser depresión de la ceja. ¿Qué parte? Pues la porción medial. De acuerdo. Nos queda poner el músculo superciliar corrugador. Este músculo aquí no se ve bien, pero bueno, el músculo vale, se puede localizar bajo, debajo del, eh, del orbicular. ¿vale? Eh, donde nos vamos a... a ver si podemos eliminar todo esto. Y vemos aquí... vale, perfecto. ¿Dónde va a tener su origen? Bueno, pues en la porción orbitaria, nos fijaremos en el músculo orbicular, ¿vale? que estaría aquí, lo hemos visto, la porción orbicular, pues nos vamos a tener donde nos fijaremos en el músculo orbicular, la porción orbitaria de ese, de ese músculo y también en la prominencia nasal. ¿vale? Eh, ¿Dónde se va a insertar? En la piel también. Entonces vamos a eh, colocar aquí todo esto y ponemos músculo superficial. ¿Dónde se nos va? ¿Dónde tiene su origen? Bueno, pues tiene su origen en el músculo, ponemos orbicular, ¿Vale? lo que es la porción orbitaria. Y luego también tiene otro origen en la prominencia nasal. De acuerdo. ¿Dónde se nos va a insertar? En la piel. ¿Vale? ¿Y dónde va a ser? En la ceja, ¿vale? La piel de la ceja. Bueno, ¿Qué funciones va a desarrollar? Bueno, pues tiene dos funciones. Una va a ser la misma, esta, que es la depresión de la ceja, la porción media de la ceja, y otra va a ser fruncir la frente. Entonces, la, la acción que nos va a permitir realizar ¿vale? va a ser esta yo estoy llevando funcionando la frente ¿vale? y llevando eh, de la depresión medial del, de la porción de la ceja entonces esas son las funciones que van a realizar estos músculos ¿vale? pues nada hasta aquí este mini vídeo ¿qué hemos estudiado? simplemente hemos estudiado los tres músculos que hemos clasificado como los músculos de la, de la mímica facial orbitarios Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.